Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 5 Derechos Laborales Artículo 83 Se reconoce el derecho a la huelga